raíces. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo del Motilón. La suerte de nuestras raíces hoy es 7 de mayo del año 2023. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el sorteo del Motilón número 10.884. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 presorteos, sorteos asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. De con todos de los de norte, ustedes podrán enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son 7, 9, 6, 0, ganadores con el super pleno 79-60, ganadores con el pleno 9-60. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores, recuerden las es mañana a las 3 de la tarde, en un nuevo sorteo del botilón, la suerte de nuestras raíces, recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Feliz noche para todos.